Hay veces que uno como vendedor es como muy inconsciente de muchas cosas que hace. Probablemente hay veces que por el simple hecho de la forma en la cual tú estás haciendo llegar el mensaje, tiene que ver todo con que si el cliente se conecta contigo o no se conecta. Si el cliente realmente, eh, tú le logras enviar el mensaje de que lo quieres ayudar o se desvirtúa por completo tu comunicación porque simplemente titubeaste, porque no volteaste de la forma correcta, porque no lo volteaste a ver de la manera correcta, porque tu tono no fue el adecuado. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Sebastián Bramovi, Yo soy coach de negocios, entrenador empresarial, eh, aquí en Empresario de Alto Rendimiento. Llevo ya más de cuatro años entrenándome con David Gaone, con el Sistema de Alto Rendimiento. Y el día de hoy aquí junto con Ramiro Sánchez, un gran amigo, uno de los mejores amigos y gran coach de negocios, eh, queríamos comentar y estamos comentando un poco sobre los tonos y cómo afectan los tonos desde una llamada hasta una venta uno a uno. Vamos a ver algunos tonos y te vamos a decir ejemplos de cómo los puedes utilizar. Eh, el primer tono que probablemente ya te diste cuenta, o bueno, te vas a empezar a dar cuenta a partir de lo que te voy a decir en este momento, es el ritmo hipnótico. ¿Qué es el ritmo, ritmo hipnótico? El ritmo hipnótico es cuando yo hago una pausa entre cada tres a cinco palabras, o no necesariamente esa cantidad de palabras, pero de acuerdo a que haga sentido hacer una pausa, yo hago una pausa y en promedio cada tres a cinco palabras voy haciendo una pausa y eso provoca algo que es un ritmo hipnótico. ¿Qué es el ritmo hipnótico? Es un trance en el cual entra la persona que te está escuchando y que probablemente ya te pasó en este video o en algunos de los videos pasados que hemos grabado. Todo el tiempo nosotros estamos utilizando ese tono. Utilizamos muchos más tonos, pero ese tono en específico es un tono muy persuasivo es un tono que si tú lo utilizas en tus llamadas telefónicas, que si tú lo utilizas en tus juntas de venta, en tus unos a unos, es un tono que te va a ayudar realmente a captar la atención del cliente. Vas a proyectar mucha seguridad con tu cliente y lo que va a suceder es que vas a tomar el control de la conversación y vas a poder tomar el control del cierre. Es que yo creo que dijiste la palabra clave, ¿no? Que es el, el control. O sea, desde que tú aprendes a controlar la velocidad con la que hablas, ya tienen las tienes de por ganar y eso te o sea, eso yo se los garantizo a los que nos ven o a, o a ti que nos que estás viendo que te va a hacer un cambio radical o sea sinceramente para mí simplemente el bajar la velocidad y poder decir okay cada tres palabras tengo que hacer pausa ahorita ya lo hago de manera inconsciente pero doy un entrenamiento y veo que la gente está en todos o sí. así, en un trance, posiblemente ahorita que lo estás tú, viendo hasta te tú y te diste cuenta que estabas haciendo esto tú lo vas a empezar a notar, en la medida en la que utilizas el tono vas a empezar a notar el cambio del de lenguaje corporal que tiene la otra persona y el cómo, hacia dónde mira si se te está quedando viendo, si está sentando la cabeza si tú estás también obviamente haciendo que asente la cabeza con ciertas preguntas, pero todo eso lo que hace es un, una forma inconsciente de poder transmitir un mensaje que es que tú obviamente estás haciendo la técnica de forma adecuada para poder persuadir a la persona y que te compre ¿no? o sea, o lograr venderle eh, ese es el tono del ritmo hipnótico y probablemente también puede sonar un poco eh, eh, pues bueno un poco controversial eh, la palabra hipnótico, el ritmo hipnótico o hipnotizar al cliente es eh, nosotros en nuestros cursos siempre les decimos a los clientes y es que si tú tienes un producto o un servicio que sabes que le va a cambiar la vida al cliente, que sabes que lo puede necesitar y es de mucha calidad, si tu producto o servicio cumple con esas tres cosas, tú tienes que hacer lo que tengas que hacer para venderle, ¿no? lo que tengas que hacer y si tienes que utilizar técnicas si tienes que utilizar programación, si tienes que utilizar hipnosis, si tienes que utilizar las técnicas que sean para poder hacer que el cliente se beneficie de tu producto, que le satisfaga esa necesidad y obviamente que también beneficie a tu negocio. Sí. Entonces, probablemente te pueda sonar medio controversial ya de entrada la palabra hipnótico o el ritmo hipnótico, pero realmente es eso. O sea, es para eso. ¿no? Sí, yo me he dado cuenta que la parte de los tonos es algo que aunque lo vean en el taller Es como lo que dejan al final del proceso Entonces hay veces que me dicen Oye, pero estoy haciendo llamadas telefónicas ¿Para qué quieres que, que esté parado haciendo llamadas? Entonces yo me acordé mucho cuando yo empecé aquí en Empresarios Que yo tenía prohibido hacer llamadas sentado Y ahora lo entiendo Bueno, y en su momento también ya se me explicó ¿Pero por qué? Porque yo veo que veces así. Están acostados Haciendo sea, sus llamadas Sí, hablo con Pedro entonces digo, oye, le llama yo la atención porque cuando yo reviso sus audios, porque el, después del entrenamiento les digo, las primeras dos semanas, mándenme audios, mándenme screenshots, mándenme todo, y yo les voy a dar retroalimentación de lo que vimos en el entrenamiento. Me los mandan y los escucho y le digo, oye, necesito que no lo hagas acostado en las llamadas. ¿Cómo acostado? Yo sé que trae los pies en la mesa y que estás acostado en la ¿Cómo sabes, pues, doctor? Claro. Entonces desde ahí te das cuenta de que no trae la energía adecuada y eso afecta la voz, afecta el tono y el cliente lo siente. Eh, justamente es el, el tono de escasez. ¿no? Eh, muchas veces, eh, eh, en ocasiones, hay clientes que no comprenden del todo que, que en la medida en la que uno de, depende de su negocio, eh, empuje al cliente para poder comprar lo más pronto posible, no solo lo que va a suceder es que va a cerrar la venta más rápido sino que realmente hay veces que le va a transmitir la necesidad de que tiene que ser pronto porque si no el precio que le va a dar ya no va a ser ese te voy a poner un ejemplo eh, hace rato hace un par de horas estaba hablando con una empresa que eh, fabrica blancos blancos toallas cortinas en en riviera maya ¿no? entonces eh, ellos venden a hoteles y venden a eh, desarrollos. Los clientes le dicen, oye, quiero n quiero cubrir n cantidad de, de, de cortinas o de, de cuartos, ¿no? De departamentos. Y pues hay desarrollos que tienen 200, 300, 400 por cubrir, ¿no? Entonces le dicen, oye, para eso se necesita demasiada tela, mucha tela. Ahorita la tela hay una escasez en China. La escasez que hay aquí también para poder traer traer la tela de otro lado y es complejo. Entonces, ahí tienes que utilizar el tono de escasez. ¿Por qué? Porque le tienes que transmitir a tu cliente que no hay producto y que si no cierras ahorita el trato va a ser muy complejo que le puedas, eh, que le puedas mantener el precio la cantidad o inclusive los tiempos en los cuales tú les vas a entregar entonces, ¿cuál es el tono de escasez? volviendo al punto es, tú tienes que bajar el tono cuando le estás hablando a tu cliente, entonces imagínate que yo, tú eres mi cliente y yo te estoy presentando a ti y yo te digo Sebastián, mira, yo sé que tú quieres cortinas para 400 departamentos en toda Riviera Maya y yo sé que eso lo quieres lograr en dos meses el tema aquí es que te quiero decir algo, no hay tela, no hay tela en ningún lado. Si no cerramos el contrato en este momento, yo no me puedo comprometer contigo para poder cubrir toda esa demanda que tú quieres con la tela, con la poca tela que hay en este momento disponible. Entonces, si te fijas, cuando tú bajas el tono, de forma muy drástica y le denotas escasez al cliente, lo que hace el cliente es reaccionar y va a decir, oye, pues sí es cierto, es que si no cierro el trato ahora, lo que va a suceder es que voy a perder y no voy a quedar bien y tal vez no pueda rentar, por ejemplo, en este caso, no pueda rentar estos departamentos en Semana Santa. Entonces, tú, eso es un ejemplo, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo puedes utilizar tú el cambio del tono de voz para poder transmitir un mensaje a tu cliente. Pero bueno, el caso nuestro, o sea, ahorita 19 y 20 de marzo, vamos a tener un entrenamiento de, de ventas de alto rendimiento. Ya tenemos un 70% del taller lleno. O sea, si te interesa ir, o sea, da clic aquí le vamos a dejar todos los datos, porque nos quedan aproximadamente 10 a 15 lugares. Es correcto. Dependiendo si esto lo suben rápido o no. Entonces, lo que te estamos tratando de decir es que en la medida en la que tú controles los tonos de voz, tu mensaje va a ser completamente distinto al cliente. Otro tono eh, es el tono experto o llamado también certeza o experto. Y ese tono por lo regular es cuando uno enfatiza mucho en las palabras que califican mucho a la oración. ¿A qué me refiero? Es, y lo voy a volver a decir es el tono de experto es en el cual uno enfatiza mucho en las palabras que califican a la oración. ¿Qué quiere decir? Adjetivos calificativos, aumentativos, diminutivos, en donde yo pueda calificar como tal la oración que yo estoy diciendo, el, el sujeto de la oración que yo estoy diciendo. Cuando yo lo califico, que si estoy diciendo que es muy grande, o si estoy diciendo que es muy barato, o que tiene demasiada calidad o que es de tal o cual manera. Cuando yo enfatizo el tono en esas palabras, lo que estás transmitiendo de forma muy inconsciente a la otra persona, y ya te diste cuenta que yo todo el tiempo lo estoy haciendo, de forma muy inconsciente, lo que haces es transmitir mucha seguridad a tu cliente. Cuando el cliente percibe esa seguridad de tu parte, dice, esta persona es una experta en lo que está haciendo. Y sí lo eres, porque yo sé que lo eres en tu negocio. Yo sé que lo eres en tú que construyes, que desarrollas, que tienes un hospital, que tienes una distribuidora, que tienes... O sea, tu empresario, tú ya eres muy experto en tu ram. Ahora utiliza estas herramientas para poder transmitirle el mensaje a tu cliente y que en función a eso tú puedas cerrar más clientes y ayudar a más personas. Un siguiente tono es el tono de me importas. Este tono es demasiado importante porque yo hay veces que no solo con vendedores, sino ahorita estaba hablando con un directivo de finanzas de una empresa. Eh, y, y pues bueno, hay veces que simplemente para comunicarte con las personas. Cuando tú le transmites a la otra persona que te está importando lo que le está pasando a esa persona, esa persona... Inconscientemente dice gracias o inclusive, o sea, cede a muchas cosas de las que tú le vas a proponer porque está diciendo, oye, pues sabes qué, pues es una persona a la cual le estoy importando. O hay veces que en todo el día nadie me preguntó ni cómo estaba o, o que por qué situación estaba pasando. Y cuando tú como vendedor, tú llegas y le preguntas y empiezas a utilizar técnica y... Y resulta ser que el, tu cliente, no sé, voy a decir algo, pues se le enfermó su niña. Oye, ¿y cómo está tu hija? Oye, pues a lo mejor venimos a vender muebles o venimos a vender oficinas o departamentos. No importa. O sea, el tema aquí es que, y hay una frase que me gusta mucho, es que dice que las ventas al final es, inician y terminan con personas. O sea, no, no puede ser una oficina, puede ser un escritorio, puede ser un celular, puede ser, pueden ser muchas cosas, pero al final de cuentas, las ventas inician por una persona y terminan la persona en la que toma la decisión si paga o no paga. Entonces, si tú no, te, si tú no le transmites a la otra persona que realmente le importas, es muy complejo que puedas lograr un cierre. ¿Y cómo es el tono? Es simplemente en el momento en que tú te identifiques o que tú identifiques que eh, tu cliente tiene una preocupación que tú le preguntes de una forma sincera es oye y cómo está tu hija y qué pasó con tu hijo oye y tu mamá ya se recuperó eh, oye todo bien en tu casa hoy eh, tu coche ya salió del taller o sea cosas tal vez muy simples pero que tú sepas que le pueden importar a la otra persona cuando tú le haces una pregunta en forma de interés a la otra persona es un tono muy hipnótico ¿por qué? porque lo que estás haciendo es que la otra persona reaccione de una forma positiva y inconscientemente te va a transmitir el mensaje de a esta persona realmente le importo esta persona no nada más me quiere vender esta persona me, da, me cae bien, me da mucha confianza ¿por qué? porque realmente te estás interesando de forma genuina en la persona sí incluso puede ser dentro de lo mismo que te está pidiendo o sea, si el cliente te dice, no, es que la verdad es que se sale de presupuesto. Y tú dices, ok, te entiendo, entonces, ¿cuál es tu presupuesto? O sea, ya ahí es como un, ok, me importa saber cómo ayudarte, o es como esto es un tono. O sea, es lo que me gustaría transmitirle a, pues, al que nos está viendo que son tonos, o sea, es una herramienta. Que si te sabes muchas cosas de la vida del cliente Vas a tener muchísima más probabilidad de cierres, sí Pero hay veces que desde la primera llamada Tú puedes utilizar varios tonos Entonces, por ejemplo, yo puedo, podría decir Que el tono de Me Importas Me atrevo a decir que es uno de los que más cierres me ha garantizado E incluso para los seguimientos Obviamente, porque el seguimiento es donde veo muchos escenarios Como es de, oye, me habías platicado de esto eh? ¿Cómo sigues? O sea, sí, obviamente... Este, eso ayuda muchísimo, pero si sí dentro de una conversación si tú parafraseas a veces cosas que te pidió el cliente con el tono de me importas, es muy probable que el cierre se vaya a hacer. O sea, tu probabilidad aumenta de una manera pues, abismal. Eh, yo sé que te está haciendo demasiado sentido lo que estamos viendo aquí. Yo sé que estos tonos y, yo, y los ejemplos que ya dio Sebastián, tanto eh, como los que di yo, te quedaron muy claros y te hizo mucho sentido, eh, de hecho hay muchos tonos, de hecho hay un estudio eh, que dice que el ser humano utiliza 29 tonos, entonces de todos esos 29 tonos eh, estamos seleccionando algunos que son los que sabemos que se utilizan o para poder vender o para poder persuadir y pues bueno, eh, básicamente estos son algunos de los tonos hipnóticos que hay eh, la verdad, pues me dio mucho gusto aquí compartir este tema aquí con Sebastián porque sí causó mucho revuelo todo esto después de nuestro taller de ventas y, y la verdad es que yo pienso que es algo que si lo utilizas de forma adecuada es, causa demasiado impacto en las ventas de tu negocio. Sí, el punto es que pues vayas agarrando las herramientas, como decimos en el taller, ¿no? pasitos de bebé, porque en el entrenamiento vas a aprender eh, tonos, vas a aprender los 7 pasos de una prospección en frío vas a aprender cómo manejar objeciones, convertirlos en ventas y muchas veces es como, ¿cómo hago todo? entonces nada más entiende que cada una de las herramientas es un paso y lo vas a ir haciendo poco a poco pero yo es creo bien. que básicamente pues eso sería todo este, pues la verdad siempre agradecemos y le decimos que compartan, se suscriban den like eh, sabemos que hay muchos empresarios que quieren venir a los entrenamientos, entonces tenemos entrenamientos todos los meses, de liderazgo, de ventas, de mercadotecnia, de reprogramación financiera y muchas más, puedes preguntar, aquí eh, si te van a contestar, en menos de 10 minutos te van a contestar y si no nos avisas para que te más rápido, pero realmente pues estamos aquí para servir y también me da mucho gusto poder compartir aquí con Ramiro